Bienvenidas y bienvenidos al video sobre Flicki, una herramienta que está revolucionando la educación. En este video, te explicaremos qué es Flicki, para qué sirve, cómo se utiliza, así como algunos ejemplos de su uso en el ámbito educativo. Flicki es una plataforma de inteligencia artificial que ayuda a docentes y estudiantes a obtener información relevante de forma rápida y precisa. Con Flicki, puedes crear videos, ebooks y podcasts de una manera ágil. ¿Cómo se utiliza Flicki? La interfaz de Flicky es muy sencilla de usar. Solo tienes que ingresar tu información en el campo de texto y Flicky comenzará a crear un video con imágenes y voz. Además, puedes personalizar el tipo de voz en diferentes idiomas. A través de Flicky, las y los docentes pueden crear recursos personalizados que se ajusten a las necesidades individuales de cada estudiante. Por ejemplo, si un estudiante tiene dificultades comprendiendo un texto, las y los docentes pueden usar Flicki para transformar el texto en un video y hacer más accesible el comprender la información. Además, Flicki es capaz de analizar la estructura, el contenido y la gramática del trabajo para traducirlo a otro idioma.